bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una actualización del airdrop que está realizando el exchange yobit hace cuatro meses subimos un vídeo explicándote cómo podías participar si hacemos un poquito de scroll lo tenemos por aquí abajo airdrop yobit en el cual nos están regalando 4.700 tokens fast dólar esto no significa que sean 4.700 dólares como es evidente sino que el nombre del token sencillamente se llama fast dólar para poder participar realmente en es muy sencillo, únicamente debemos realizar unas acciones y unas tareas sociales muy sencillas. Aquí tenemos la lista de cada una de las tareas que debemos realizar, está todo explicado en el vídeo, te lo dejamos por aquí arriba para que le des un vistazo. Y hoy día 24 nos ha llegado un mail de actualización en el cual nos están diciendo que el próximo día 28 de julio, es decir, dentro de cuatro días, Vamos a poder intercambiar estos tokens, es decir, recibiremos la recompensa y podremos intercambiarlos por Bitcoin o por cualquier otra criptomoneda que esté dentro del exchange de Yobit.net Nos dice que los pagos se realizarán 7 días después de que se hayan verificado todas las tareas Estas tareas, por lo visto, las podemos ir realizando durante múltiples días con lo cual nos van a ir contabilizando más tokens. Por ejemplo, aquí tenemos por el registro. Nos van a dar 300 fast dólar También tenemos un 30% por referidos. Mensaje por telegram. Básicamente es seguir su canal y su grupo de telegram. Por publicación en telegram. Por 5 depósitos. Debemos realizar un depósito en cualquier criptomoneda. No nos piden un mínimo. En mi caso, creo recordar que en el vídeo que te hemos dejado por aquí arriba lo hicimos mandando un poquito de Dogecoin en plan muy poco dogecoins únicamente para poder contabilizar y son tareas por el estilo también debemos ver un vídeo en youtube en el propio canal oficial de jobit.net en otras redes sociales etcétera todo muy sencillito y en anteriores ocasiones hemos cobrado diferentes airdrops de este exchange te animo a que lo hagas es completamente gratis no nos pide tampoco KYC ni ningún tipo de dato comprometido únicamente con un correo electrónico vas a poder estar participando por lo tanto te dejo el enlace Abajo en la descripción del vídeo para que aproveches esta oportunidad. Poco más que añadir hasta aquí el vídeo. Recuerda que tenemos otros airdrops activos en el canal. Tenemos, por ejemplo, el de ProBit Global, el cual nos están dando 25 tokens de un nuevo metaverso, juego y NFTs. También tenemos criptomonedas gratis con leer to Me, la nueva opción que acaba de incorporar bit to me Te dejamos también el vídeo por aquí arriba. Recientemente también estamos haciendo directos en Binance Live nuevo crypto twitch te dejamos el último vídeo que hemos realizado en el cual te explicamos cómo puedes unirte crear tu cuenta y demás ya que también están regalando múltiples regalos ya que de momento están en fase beta y están premiando a los usuarios por su participación activa dentro de esta nueva función de binance live te dejamos el vídeo también por aquí arriba para que le des un vistazo realmente son oportunidades muy muy buenas